Barcelona es una ciudad ideal para emprender porque aparte de estar situada en el mar, en Europa y con un clima espléndido, tiene una, una gente y un ADN que, que te ayuda mucho a ser creativo, a innovar y si te equivocas no pasa nada y volver a empezar. Pues para mí es el único, no sé si género como mínimo visión posible para el siglo XXI, ya que la masculina bueno, ya se ha manifestado, no creo que toca aplicar lo femenino no solo a las mujeres, sino a los hombres que se atrevan a destapar su parte femenina y dar esta mirada a las empresas también, la femenina. Voy a contar cómo, cómo el haber nacido en el entorno, en la familia, en la ciudad y en el momento que cada uno y cada una de nosotros ha nacido y lo que ha vivido en su familia o carencias o mmm, injusticias que en ese momento tú no las vives como tal, a lo largo de tu vida puede ser el motor que te provoque tu emprendimiento o el motivo por el cual eres emprendedora y, y sobre ese tema en concreto.